Resonancia Armónica nace en 2016 Punta Arenas, Chile, fundada por Tomislav Dravich y Cristian Pérez. Más tarde, Claudio Azócar, Roberto Beltrán y Franco Manso terminarían incluyéndose en este proyecto ecléctico y progresivo que no dejará a nadie indiferente. En esta jornada hablaremos sobre sus orígenes, sobre Revol, su publicación más reciente, sus experiencias en escenarios lejanos de la región magallánica, la identidad patagónica austral, en su vertiente más pura y artística, y también sobre sus gustos musicales. Sin más preámbulos, resonancia armónica. Oye, ya estamos, ya, todos conectados. Bienvenidos, a Resonancia Armónica, Tomislav, Cristian y Franco. Espero que estén bien, cabros. Oigan, bueno, eh, podemos comenzar hablando muchas, muchas cosas. ¿Qué tal si partimos con el nombre de Tomislav? ¿Cuál es el origen del nombre Resonancia Armónica? La resonancia Armónica viene a ser el, el intento de poder representar esa trascendencia sustancial que representa esa vibración esa música o ese sonido y como ese proceso fundamental también construye nuestra realidad en el universo bueno por lo tanto resonancia armónica es un estado en, en armonía con esa vibración primordial y, se lograría yo creo como a través de esa conexión con aquellas réplicas, con aquellas resonancias con ese sonido primordial. Cristian, cambiando un poco de tema, usas una LTD de 24 espacios, 7 cuerdas eh, acostada sí y, y además tiene una una afinación distinta, es experimental, la inventas tú, ¿qué nos puedes contar al respecto y, y ¿Qué impacto tiene además en el trabajo de composición en resonancia armónica? Sí, ocupo una, una guitarra de 7 cuerdas, una LTD MH417. Eh, la que ocupo acostada así para tocarla en forma de piano, porque tiene una cuerda más grave, así que la puedo tocar y, y hacer mis, mis bajos para poder acompañarlo en, con los altos. Y, la, y en cuanto a la afinación de esa guitarra, fue una búsqueda igual larga, que llevo, llevó alrededor de un año eh, donde lo primordial era la postura de los dedos, para poder hacer en, en acordes armónicos así que llegué a una, una afinación Hay una pregunta que es obligatoria, que se trata de las influencias y la gran mayoría de las veces cuando se pregunta, en realidad uno quiere saber qué tipo de música los mueve a hacer lo que musicalmente están haciendo, ¿cierto? como resonancia armónica, pero... una pregunta un poco más, más relajada, más libre ¿qué música escuchan habitualmente? ¿escuchan solamente por disfrute, por placer o por razones técnicas de estudio? La música que actualmente escucho eh, ha sido más en vivo he estado en las presentaciones de, de las bandas en sus grabaciones, en sus ensayos también y esa es la música que podría decir que escucho eh, indi indiferentemente de su estilo musical no, no soy tan tan preciso dentro de mis gustos musicales porque como compongo temas en, mi, en mis bandas eh, trato de no influenciar mi, mi creatividad por, por escuchar bandas producidas <risas> revol EP 2019 eh, es una publicación autogestionada, que ustedes eh, tienen aparentemente con la idea de cerrar un ciclo, ¿no? tiene que ver con el formato Resonancia armónica antes eran dos solamente Ahora, son eh, más Tommy Slap que no, eh, ¿no puede contar sobre Revol y bueno Pregunta incómoda, si tuvieses que quedarte con una canción de Arrebol, ¿con cuál te quedarías? Bueno, Arrebol eh, fue un disco recopilatorio eh, de distintas canciones que, que la banda tocaba, que presentaba en los shows en vivo Bueno, varias de estas canciones también fueron grabadas como en diferentes épocas, con diferentes procesos también y, bueno, y debido a que también eh, en aquel entonces estaban integrando nuevos músicos eh, decidimos plasmar estas canciones, rescatarlas y comenzar un nuevo proceso de composición de este álbum recopilatorio, bueno la verdad me gustan varios temas todos poder elegir, elegiría fibra vital y Patagones. Me quedo con ambos. Oye, resonancia armónica es ecléctica, profunda, eh, la identidad patagónica, austral, ¿sí? identidad patagónica austral. Eso eh, aparece como un concepto acuñado aparentemente en relación al texto, pero probablemente también a la originalidad, cierto, de su grupo. ¿Tienen, tienen una originalidad que Muchos y muchas demoran un montón en encontrar ¿Cómo se plantea resonancia armónica a sus composiciones? ¿Cómo, ¿Cómo nace la composición? Bueno, la manera de componer que tiene resonancia armónica es más desde una libertad desde la improvisación y poco a poco dándole a eso forma, a esa idea forma y modelando poco a poco una canción también algunas veces, eh, las canciones surgen de ideas que uno u otro músico eh, aportan y los demás acogen y desarrollan estas ideas muchas ideas que surgen también personales o común, y estas se van elaborando y desarrollando poco a poco para llegar a concretar una canción Resonancia armónica, oye, bueno, entendemos todos que a grandes rasgos existen dos escenas, ¿cierto? Una que está muy expuesta, muy promovida por los medios de comunicación eh, masivos, ¿cierto? Y por otro lado una especie de infraescena, o underground, ¿cierto? Que se alimenta sola, eh, sin necesidad de radio televisión, aunque llega ahí a veces. Eh, muchachos, ¿qué opinan? Que existe una... una... ¿Escena en Magallanes? ¿Existe una escena o, o no? ¿Falta mucho? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea resonancia armónica en esta escena final? La escena musical acá en Punta Arenas es bastante potente eh, El Anders Brown es, eh, no, no se detiene tan fácilmente como, como es ya la, la, escena, la escena en sí eh, porque siguen haciendo actividades, festivales virtuales, los, los chicos ensayan, cre eh, siguen cre componiendo sus temas ahora eh, están sacando productos audiovisuales eh, así que no, hay, un, hay una conexión ahí en el underground, bien potente Oye, han llevado su música a muchos sectores de a, a Puerto Toro eh, bueno, obviamente acá en, en la región eh, Williams, ¿cierto? en Cabo de Orden, en Temuco, en, en ¿Cuál ha sido la retroalimentación directa después de estar en escenarios tan lejanos? Porque a veces pasa que estamos muy seguros de lo que entregamos, cierto, pero no sabemos cuál es la respuesta porque no, no la conocemos directamente. ¿cierto? No, no se da un, una instancia de comunicación donde alguien nos dice: Oye, ¿qué es lo que hace? O, Derecha te doy. No me gustó, pero pero ¿cómo se enteran ustedes de esta retroalimentación? ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Cómo la han Bueno, llevar nuestra música a diversos lugares de la región y, y del país nos ha servido mucho para adquirir eh, nuevas experiencias eh, que nos han servido para perfeccionarnos como músicos, como banda para crear también redes con otros músicos con productores, sellos discográficos, otros artistas de allá de la música. También nos ha dado mucha inspiración tener estos viajes y nos ha dado ánimo para seguir adelante con, con nuestra obra y con nuestra música. Resonancia armónica, rock experimental. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por responder, muchachada, nos estamos viendo, hasta la próxima, chau chau. La perseverancia del viento magallánico avanza él con la vista atenta Entrenado en pampas abiertas mientras los años pasan Su piel se agrieta como la cáscara que cubre la parte dura de las lengas Estoy, aún sigo, y me siento cansado Me quedo a En verano los días largos dan mucha luz para trabajar. En otoño las hojas caen y los colores vienen y van. En invierno los días cortos y el frío intenso se hacen notar. En primavera flores se renueva, reaparece el sol y deja el frío atrás. Y he visto al condor volar. Flores en los notros saltará la liebre. los tordos, y así me mantengo, firme como un tronco. En la soledad y el frío magallánico, aguanta él solo en la pampa, el ayer, el agua hierve, se calentó de más, no palmate, el mate, habrá que esperar.